Hola, me llamo Rachel, soy nutricionista formada en la Universidad de Harvard, y en este vídeo te contaré todo lo que necesitas saber sobre el Slender Kick. También te haré una advertencia muy importante para que no pongas en riesgo tu salud. Así que presta mucha atención a este vídeo y quédate hasta el final para no perderte ningún detalle y descubrir cómo adelgazar fácilmente sin cambiar de dieta. Siender Kick es un revolucionario suplemento para la pérdida de peso del que más se ha hablado en los últimos tiempos. Es un cóctel con sabor a cacao con una fórmula mejorada responsable de la quema rápida de grasas. Sus principios activos aceleran el metabolismo y ayudan a perder peso sin perjudicar la salud. Desarrollado por científicos cualificados como una excelente solución para aquellos que fracasan y se sienten frustrados cada vez que intentan perder peso. Tener sobrepeso es algo muy difícil. No te gusta lo que ves cuando te miras al espejo. Te sientes mal con tu cuerpo y parece que cada prenda de ropa que te pruebas no te queda bien. Y aunque se siga una dieta equilibrada, se reduzca el consumo de calorías y se haga ejercicio con regularidad, nada parece funcionar. Lo has intentado todo pero no consigues deshacerte de un gramo y no es culpa tuya. Tu metabolismo es lento y en este caso necesitas ayuda externa. Si que es la mejor opción, sus componentes seleccionados ayudan a acelerar tu metabolismo y disminuir tu apetito estimulando la quema de grasa las 24 horas del día sin necesidad de que realices ningún tipo de ejercicio físico, dietas difíciles o restrictivas que te dejen con hambre como resultado. Perderás peso, tu autoestima mejorará, podrás ponerte la ropa que ya no te queda, tu marido te mirará con más deseo y todo el mundo te dirá lo delgada y guapa que estás, también notarás un gran también notará una gran mejora en su estado de ánimo y su disposición. Siender es una forma única de perder peso sin dejar de sentirse bien. Siender no tiene restricciones dietéticas, puedes comer lo que quieras. Su cuerpo quemará activamente las reservas de grasa y usted se sentirá vivo, feliz y enérgico durante todo el día, sin fatiga, hambre ni malestar. Esto le dará más energía para jugar con sus hijos y un mejor rendimiento en el trabajo, derritiendo la grasa del vientre, la espalda, los muslos, los brazos y la cara se sentirá joven, ligero y seguro de sí mismo. Deshazte del vientre y la celulitis fácilmente, con un adelgazamiento sencillo y seguro perderás peso con placer gracias al Slender Kick. Consigue el cuerpo de tus sueños de forma rápida, sana y asequible. Pero tenga mucho cuidado, solo Original Slender Kick puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha dado lugar a la aparición de muchas falsificaciones, pero el Original Slender Kick solo se vende en su web oficial. Los productos falsificados, además de no hacer efecto y hacerte perder dinero, pueden poner en riesgo tu salud. Para ayudarte he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este vídeo para que pueda estar seguro de que recibirá el producto original. Al hacer clic en el enlace de la descripción del vídeo, se le redirigirá al sitio web oficial y podrá realizar su pedido. Solo tiene que rellenar los campos con su nombre y número de teléfono y esperar para recibir la llamada de un representante que decidirá con usted la cantidad a pedir. El producto llegará a su domicilio en pocos días si aún no está seguro de comprar o no Slender Kick, puede contactar con nuestro soporte técnico para aclarar todas sus dudas. Pero date prisa, date prisa para asegurar tu Slender Kick, ya que miles de personas en todo el mundo están descubriendo y asombrándose de los resultados y están pidiendo hasta 6 unidades a la vez. Y para mantener la calidad del producto, solo se producen 1.500 unidades de Slender Kick al año, lo que significa que la demanda puede superar rápidamente la oferta y tendrás que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. No pierda esta oportunidad y acelere su pérdida de peso utilizando este método probado por muchas personas. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción del vídeo.